Amado. Carolina, le toca el turno a usted, querida dama, sí. a menos que no haya alguien de los que presente no. que quiera redondear el tema central. Eh, no. Sí, no, okay. Lo que podríamos ya decir en, en relación a esto que está aconteciendo en el mundo, eh, por supuesto, el mensaje es y el deseo de que esto de alguna forma eh, no llegue a lo que se estila, a esa tensión, a que pase a muchas mayores, como decíamos acá, posiblemente haya respuesta, tanto de Estados Unidos... Eh, a ese ataque, a esa base norteamericana, y el mismo Irán lo que aboga el mundo y lo que abogamos los ciudadanos. De hecho, en las redes vemos a la gente compartiendo imágenes eh, de preocupación por lo que pueda acontecer, porque es que todos nos veríamos afectados por una guerra en esta zona del mundo Medio Oriente y, por supuesto, Estados Unidos como siempre involucrada. De hecho, hemos visto también ciudadanos norteamericanos haciendo manifestaciones eh, por la injerencia o la no intervención o el cese de Estados Unidos en esta zona. Ahora bien, el tema que quiero tratar y eh, que ayer eh, tenía la intención de hacer, que no le va a gustar a muchos padres posiblemente, y es de alguna forma llamar la atención al nivel de irresponsabilidad que se tiene con el inicio del año escolar. Criticamos mucho cuando no hay docencia criticamos mucho a la ADP, a los maestros cuando hay alguna suspensión por demandas que los maestros estén haciendo porque los niños no pueden ir a la escuela, pero vemos vemos que al inicio de un año escolar son muchos los esfuerzos que se hace desde el Ministerio de Educación porque los vemos a través de los mensajes en la televisión, vemos a los diferentes directores de distrito en los medios haciendo un llamado a que la gente, a que los padres lleven a sus niños a la escuela. Sabemos todo lo que ha involucrado para que se pueda impartir un día de clase, los gastos que conlleva que se pueda iniciar la docencia. Hablamos de perder el pan de la enseñanza, hablamos de que se le inculca a los niños un nivel de irresponsabilidad. Si su compromiso es estudiar como jovencito y es el de sus padres hacerles entender que a las clases no se faltan porque sea el primer día de, de clases, porque sea el día de reyes, que el muchachito quiere jugar, que el muchachito quiere dormir. La responsabilidad de los padres es hacer que los niños vayan a la escuela. Y no entiendo yo que no nos podemos llevar del deseo de que el niño o de que usted quiera hacerlo sentir mejor por, para que se quede jugando en su casa. Vimos en diferentes puntos del país, en San Francisco de Macorís, que la asistencia en muchas de las escuelas, en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, acá en nuestro pueblo, fue alrededor de un 50%. Las inversiones, buenas o malas, desviadas o no, que se, ha hecho, desviadas o no, que se le ha hecho al sistema educativo, es para que ningún padre permita que su niño pierda un día de docencia. Mira, te voy a dar un dato. Eh, en Suiza, hace 100 años, los niños van a la escuela todos los días. En Alemania, hace 70 años, 100% de asistencia. 100% de niños que existen en el país, 100% asisten a las escuelas. Padre que es... Eh, que su niño no va a la escuela... Inmediatamente investigado es que Inmediatamente se, Es que se supone que lo, es lo que debe de ser Una de las cosas Una responsabilidad Extrema sobre eso Estricta y sancionada hasta un punto Porque es una inversión que se hace económica Y la pérdida de la, del conocimiento de eso que se le ofrece De eso que se le, imparta, se le imparte a los niños Una de las cosas que podemos decir que se ha logrado Pero que aún así debe de casi erradicarse Es el tema de las vacaciones tan extendidas Que se tenía en años anteriores Eran tres meses o dos meses y tantos que se le daba de vacaciones a los muchachos, tanto en verano como en Navidad. Ya no. Ahora me parece que son 15 o 20 días. Los muchachos salen a principio, como el 8 por ahí, me parece, de diciembre eh, o el 18, no, no tengo el dato, pero son unos 15 o 20 días. Que esto de alguna forma es positivo, es un avance para que los muchachos reciban mayor nivel de docencia. Pero es así, debería de ser una semana. Porque la, la responsabilidad de un niño es aprender, es fortalecer los conocimientos, es recibir el pan de la enseñanza día a día. Y los padres, y los padres que no mandan a los muchachos a las escuelas el primer día de docencia, son irresponsables y son los primeros que muchas veces salen peleando cuando la ADP eh, tiene suspensión de clases por las demandas y los diferentes eh, dimes y diretes que viven con el Ministerio de Educación y esta asociación de profesores. Usted sabe el desayuno escolar, la movilidad de los maestros, toda la estructura que se da para que usted tenga o que sus niños puedan recibir las clases en el día a día, pero entonces usted no los envía a clase. Ah, pero muy bonito. Vamos nosotros a ir, vamos a ir disminuyendo esto. Que ciertamente en comparación con muchos años atrás, la primera semana, Fulvio, no se mandaban a los muchachos a la escuela, yo recuerdo. Sí, así era. No se mandaban los muchachos, que de alguna forma los padres han ido adquiriendo un nivel de conciencia, pero nos falta. El primer día de clases debe de haber un 100% de la asistencia. Un día que su niño de 5, 10, 8, 15 años, adolescente o ya adulto en las, las universidades también pierde de recibir los conocimientos necesarios. Es un día que ya no lo va a, recu a recuperar, porque pasó ahí. Entonces vamos a, a tener un mayor nivel de conciencia, decía, y quería decir esto, sé que no le va a gustar a muchos padres, pero es la realidad. El padre que no manda a un muchacho el primer día de clase está siendo irresponsable, con su hijo, está siendo responsable con el Estado y con el papel de padre o tutor que debe de asumir. Dicho esto, quiero eh, eh, destacar lo que decía el, la persona que teníamos que no pude intervenir en relación a las políticas que se buscan implementar en lo que tiene que ver con el cambio de justicia o vamos a decir, eh, eso que se busca desentrañar, que entendemos nosotros los ciudadanos y una parte importante de la sociedad, de que en República Dominicana no hay una justicia o no existe una justicia transparente como todos quisiéramos, el término propiamente dice lo que debe de ser, tener igualdad, tener eh, ser equitativos, ser eh, las personas que cometen actos, de irregularidades o de ilegalidades en cualquier ámbito de la sociedad, sin importar el nivel o la función que ésta desempeñe, debe de ser sancionada. Nosotros debemos como medios, como comunicadores, acá y en todo el país, seguir abogando porque la justicia en República Dominicana sea independiente, que quienes cometen actos de barbarie sean juzgados, pero no solo los de a pie, los de cuello blanco. ¿Por qué? Porque vemos y tenemos casos en nuestro país que no hay sanciones contundentes y podríamos nosotros, con estos cinco dedos, y sobran, decir de los casos de altos funcionarios que han sido juzgados en el país, por los amarres, las conexiones y los amiguismos políticos que tenemos. No, pero han sido más. Sido Man, en los últimos sí. años, que no, que no vamos te guste, a citar, que yo, yo, vamos no a citar, que no le guste a ustedes la, las decisiones de los jueces en esos casos que sientan que hayan sido cabildeadas, que hayan sido presionadas, etcétera Pero tiene que decir algo el hecho de que se han llevado funcionarios, altos funcionarios, gente relacionada con... Tenemos a un Díaz Rúa, vamos a citar sí, algunos me ayuda a la gente que nos llama, nos escriba. Tenemos fe, a, un Roja, a un Díaz Rúa, a un Díaz Rúa, Díaz Rúa. Rúa. Rúa. Eh, Feli Bautista. Pero Feli, no, no él se le archivó el caso. Sí, bueno, pero fue llevado a los bueno, tribunales. No, fue, no a lugar. Eh, pero no, caso, no pero es me refiero bueno, re a, lugar, o sea, a no respuestas pruebas. contundentes de gente que tú sabes que se ha hecho... Millonario en la República claro. Dominicana y que no tenían nada y que no tienen forma de justificar esas fortunas. Hay también Camacho. de Camacho. De, que no, yo un nunca, lo, nunca lo llevaron. No, lo no, lo no han lo llevado, ha sido llevado. Pero ¿cómo justificar que yo creo eso? Creo no eh, pero, pero está el de la ONSA. La, la ¿Está preso no, todavía? No. Que, sí, claro eh, que sí. Eh, Manuel, claro que sí, que está preso. Eh, él salió? Eh. El de la ONSA. Ma Manuel, Manuel, ¿cómo se llamaba? Que es el director de la ONSA. El director de la De Andino. Ah, que tú eh, hablas Yandino, sí, de Diandino Peña. De, Andino. Peña. de Andino Peña también. Ah. O, sea. o sea, tenemos a un mismo temisto que, sí. que lo mencionábamos ahorita. ¿Cuál es, Amado? Y podríamos hacer una investigación con, en eso, Yerjan. Podríamos hacerlo en conjunto. O sea, tú sales a buscar en los últimos 10 años, o 15 o 20, desde el gobierno de Leonel Fernández. Y por eso es sí, la poca... de la gente... Que, bueno, no, una perfección, una realidad no, Pero, igual pero aquí, hay un, aquí hay un tema técnico Sí, el tema igual técnico que, sí, Igual que, que, que, que hablábamos ahorita Termina, termina sí. El tema técnico, Amado y Yerjan que, que, que hablábamos ahorita, que la gente no entiende Pero es que yo no puedo entender como ciudadana Que Félix Bautista Con miles de millones de pesos si No, se puede no tenga forma Por Dios, si el si mismo no se Camacho se Ahora bien, es importante A propósito de lo que dice Carolina eh, Amado eh, tiene una teoría muy interesante Que habla de la verdad jurídica Claro. A veces... tengo una llamadita. mantén la idea ahí para... Okay, Buenos okay. días. Sí mismo, la jugando. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, amor. Muchas gracias, Ok, y él ya ya. Se fue, mire. La factica, sí, la verdad fáctica, que es la verdad de los hechos, por Exacto. ejemplo. Es una teoría que yo eh, eh, se la tomo de, de, de Amado José Rosa, sí. y la verdad jurídica. Claro. Claro. A veces, Entendemos. tú ves un hecho y tú crees que es como tú lo ves eh, eh, en principio y resulta que cuando tú por ejemplo lo investigas, resulta que no es claro. eh, que es lo que, que es la verdad no hay verdad forma a veces de demostrarlo claro, no de y por eso es que a veces se cree esa percepción la de los tribunales, no, tribunales la verdad jurídica sí, sí, no, ¿cómo señores, la de los tribunales la verdad jurídica que hay que probar y si cuando no hay intenciones de buscar la verdad en eso hay quizá es razón, pero incluso en la universidad te enseñan vamos a suponer en el caso de violación de dentro de toda la familia que lo primero que tú tienes que investigar es a los propios familiares por ejemplo entonces sí. tú dices, ¿cómo así? Porque a veces lo que tú crees no es lo que realmente sí. es. Eso está conectado con una teoría en sí. derecho penal que se llama las características objetivas y subjetivas sí. del es que tipo nadie penal. Va a entender que esos eh, aspectos técnicos, jurídicos, Pero te digan la realidad que, jurídica sí, que tenemos. Es que el ciudadano no lo entiende. Es una realidad, sí. es así. Pero es que, como yo voy a decir que Félix Bautista tiene 3 millones de pesos, el Camacho. Y nunca en su 3, vida prácticamente de, ha trabajado. Pesos, sí. Si tú sí, no tuvieras cómo justificar ese viaje de cadena que tú tienes en el cuello ahora mismo. <ríe> eh, ahorita te gana. estoy mirando, que me la está como viendo. Claro, yo no, puedo, yo no puedo decir, ella se la robó. Claro. ¿Por qué? Que. Porque si no tengo forma de probar que ella se la robó, yo tengo que entender que es de ella y punto, no me, me queda de otra, sur, aunque yo no sepa, interés. aunque yo sepa que fue a la joyería y es se porque la llevó, no hay interés. pero es por eso es que no ahí parece ahí también me sumo eh, con Fulvio, aunque no soy tan tremendista, creo que hay ocasiones en las que no ha existido el interés de, de hacer claro, la investigación. Claro. Bien. Sí, no sí, eso eso yo se lo compro. Porque... Vamos a la pausa. No, vamos al WhatsApp, que eres tú la encargada sí. de WhatsApp. No, pausa. Sí. Sí, desde WhatsApp tenemos a María Polanco que nos dice que no. Ella entiende que no hay algún la, candidato. La pregunta bueno. del día. Eh, De la pregunta del día que le haya hecho propuestas que satisfacen las necesidades de nuestro municipio. Bien, vamos a la pausa. Ahora sí, nos vemos en breve, señores. No se vayan, que todavía nos queda una colita más. ahora sí. eh. que viene lo bueno. Sí. Sí.